Hola de nuevo, aquí seguimos en casa Hoy también estoy muy bien acompañado Y vamos a tocaros una canción nueva que, no, que vamos a grabar próximamente Y que se llama Los ciclos circadianos Y que esperamos realmente que os guste Todas las noches espero que encuentres la verdad y hagas con ella algo de provecho. Todas las vidas que he dejado pasar me están apuntando ahora mismo al pecho. Todas encuentran algo que todas se encuentran algo que echarme a la cara. Y lápid en las noches que valieron toda esencia. Es en cada aventura que no nos va a pasar, porque un día llamó al diablo y le dejaste de entrar. Fuiste tú que le dejas de entrar. Y todas las dudas se dudan de verdad, ponen precio a mi cabeza. Muchas razones para dejarlo estar, solo una gran certeza. Con las seis a él, que para el carnaval. Todos los días espero que olvides la verdad, entierres todas las puertas y vengas a mí. La niebla de los días no te deja ver todas las canciones que he escrito por ti, todas las escribí por ti. Pienso en aquellos que se han quedado atrás, lo recuerdo con cariño, son sus risas Lo que más aprendí, que la vida es solquillo, son las seis a.m. termina el carnaval. Todas las noches espero que olvides la verdad. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.